Bueno, el nombre del canal TV3XL viene de... porque a mí me gustan mucho los vídeos de TV3 y 3XL, y ya está. Y ahora me... como he ido revolucionando, ahora tengo un canal propio que se llama Rechividado, porque yo me llamo Ricardo Y bueno, yo mejor mail me era 2, porque el 1 ya existía, y... Era, mi hermano era TV3XL y yo, Roger Chan. Y entonces, al eh, hacernos el Jamel, después nos hicimos Bueno, él se hizo el YouTube y yo colaboré con él. Hice hicimos vídeos y eso. Y bueno, ahora yo me. Ra ya no. Bueno. Roger Chan ya ha pasado de moda. Ahora me hago llamar Ruche88 y aquí tenéis mi canal. Aquí, en un techo. Lo sí. podréis ver. Si no, no. Bueno, y eso. Creo que es todo. En 2007 empezamos a subir vídeos. Házame lo siguiente. Ten. ¡Eh! Este flashback fuera que no tiene nada que ver. Puede que nuestros vídeos sean una mierda. Y puede ser que sí lo sean. Bueno, y ahora me voy a colocar un vídeo. Creo que hasta... Este es el cubo del Rubius. A ver si consigo algo. Después de media hora... ¡Bah! No he conseguido de nada.